Oye, ¿y si me ayudas a dominar el mundo con un poco de literatura? Ayúdame a que conozcan la obra de autores, y ¿por qué no? Déjame leer también tus historias. Yo sé que con tu apoyo podemos llegar a los 10 millones en esta red, que podemos mostrar que la narrativa puede gustar tanto como otros tantos contenidos de entretenimiento. ¿Qué? Ok, tal vez sí pido mucho, pero, bueno, ¿qué te parecería un millón? ¿Sigue pareciendo irreal para ti? Bueno, eh, 100.000 Ok, eh, 10.000 Bueno, ¿qué te parece? Si llegamos a los 1.000 likes y a los 100 comentarios, ¿crees que eso sí sería posible?